Amigos, retornamos nuevamente por aquí, conversamos con el doctor Aridio Mercado, máster en Derecho Electoral y una gran experiencia en los procesos que hemos tenido en República Dominicana. Doctor, hay algo muy importante en todo esto. Se inicia la discusión con una posible reforma de la Constitución. Algunos sectores dicen que tras se tiene una agenda de reducir lo que es el margen para obtener la victoria del llamado 50 más 1. ¿Qué establece este 50 más 1 y qué significa el retiro de estos partidos de oposición, doctor? Bueno, podemos darle dos lecturas. La, en la primera lectura es que la, parece ser que la oposición en los partidos, eh, pues llamado ya mayoritario, porque pasan a ser que tanto el PLD, eh, Partido Fuerza del Pueblo y el PRD, pues se han unificado y han unificado criterios y se han levantado de la mesa en cuanto a lo que tiene que ver con la, la propuesta del partido de gobierno de la reforma, o del gobierno, ¿no? de la reforma a la constitución. Entonces, eh, la otra lectura es que temen, o dicen algunos de ellos, y lo están diciendo en los medios y públicamente, que esta reforma, en vez de buscar, dicen ellos, en vez de buscar, lo que plantea el presidente Luis Abinader y el gobierno que es una justicia independiente que es un ministerio público independiente que en vez de ministerio público ser eh, eh, designado por el poder ejecutivo que sea designado como se designan los jueces de las altas cortes pues los partidos políticos eh, o los miembros de esa cúpula de partido político entienden que lo que se busca por, por trabatidores después de una reforma donde está, se abre la constituyente, que entonces por abajo de la mesa se pase y entonces se tenga que, eh, se quite lo que es la condición que tiene para la, en la, en, en la constitución, en la ley de partido, que eh, para ganar las elecciones, la presidencial, tiene que eh, obtenerse el 50 más 1. Entonces, de un partido político, un candidato presidencial, no llegar al 50 más 1 la gente le dice en segunda vuelta, pero es el balotaje la ley habla, de, es un balotaje lo que se hace es, cuando tú no llegas al 50 más 1 pues entonces tiene que haber un balotaje y el que quedó primero y segundo lugar van al balotaje entonces ya ahí no tiene que eh, estar el 50 más 1 y eh, algunos partidos dicen que al gobierno no le dan los números eh, pero eso ha llamado y ha puesto en alerta a los partidos políticos ya que la ministra de ética gubernamental, la doctora Milagro Jortibosh, día pasado dio unas declaraciones diciendo que había que quitar lo que es el 50 más 1 y bajar el porcentaje para entonces eh, en la candidatura presidencial. Y eso ha llamado la atención y parece que los partidos políticos eh, de oposición se han unificado y entonces se han levantado de la mesa en cuanto a ese tema, dicho, han dicho ellos y han estado participando en la misma mesa, pero eso dificulta también otros temas en las otras mesas, medio ambiente, puede ser que estén coincidentes por otros temas, como justicia, eh, como eh, pues eh, política económica, puede ser que dificulte, ¿eh? puede ser que dificulte, porque vi una declaración del presidente, el que preside, perdón, la, el Consejo Económico y Social, eh, estableciendo que sin los partidos, esos partidos eh, pararse de la mesa, pues eso eh, imposibilitaría el diálogo que se tiene. Eh, lo cierto es que parece que ya los partidos de oposición han ido unificándose y eso manda un mensaje al gobierno por dónde van las cosas, que eso puede ser entonces que si sigue así el camino, pues eh, pudiera haber una, una oposición unificada. Entonces, en algunos temas que hay que decidir y que tienen representantes en la Cámara de Diputados y en el bueno, en el Congreso, tanto senadores y diputados, puede ser entonces que el gobierno tenga oposición en cuanto a que les pruebe alguna, en cuanto a alguna reforma. Entonces la Constitución parece que ha, ha encontrado ese escollo que es lo que dicen los partidos políticos, eh, lo que dicen esos, esos miembros de esos partidos políticos, la cara visible, eh, esos eh, altos funcionarios de esos partidos, que temen a que esto lo que esté buscando es que rebajar el 50 más 1 a un 45%. Por eso es la situación que se ha dado. Algo es muy importante ahí, compadre. ¿Esto es netamente constitucional o dentro de esa posible reforma de la ley, o las leyes electorales no se pudiera incluir a este punto? No, no, porque eso está en la Constitución de la República. De hecho, recuérdese que eso se puso en la Constitución cuando aquello hubo una situación cuando Peña Gómez, Joaquín Balaguer, en principio antes sí, recuerdo, era sí, sí, la sí. mayoría, entonces sí. cuando hubo ese tranque, esa negociación, pues entonces se llegó, eh, entonces la constitución se reformó sí. en virtud de eso, porque se proponía que el 2 más 2, entonces ahí entonces fue que eh, se propuso el balotaje, sí. que lo hacen otros países, otros países pues también tienen el balotaje en su constitución, ahí entonces fue una reforma, la constitución se ha quedado así y así está, entonces, Muchos están planteando que vuelva a como estuvo aquella vez, que no había que era la mayoría, solamente mayoría, es decir, el que sacó más votos, o bajarlo a un 45%, que yo un 45%, o como antes, no estaba que tú, si el que tuviera mayoría de votos, pues ese obtenía la, la presidencia de la República? Es así. Muy bien. Está en la Com Constitución. Compadre, qué bueno que usted establece de manera muy clara que esto es constitucional. Ahora, ¿cree usted que el clima que se vive. ¿Pudiera permitir la continuación de los trabajos del Consejo Económico y Social? ¿O usted cree que estos partidos se retiran definitivamente? ¿Ve usted algún ambiente de una posible negociación o acuerdos? Bueno, se ha dicho, trabatidores, que el presidente ha buscado, eh, aunque dio una declaración muy fuerte contra los expresidentes Danilo Medina y leonel Fernández, aunque no mencionó por su nombre, pero dijo que él no era como ellos que ellos sí reformaron la constitución para beneficio propio, y que lo está buscando eso?, dijo el presidente. Yo creo que todavía hay muchos temas importantes, tanto económicos, sociales, que existe el país, y que la mesa, pues, deben seguir trabajando, y entonces ese tema de la reforma constitucional, eh, pues, tratarlo en otro momento, porque lo que pasa es que, aunque la intención que ha dicho el presidente de la república es de una justicia independiente, un ministerio público independiente, eh, pues parece que los demás partidos no están, los partidos de oposición no están eh, en eso y creo que va, va, va a encontrar eh, muchas voces disidente y oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, como en el, en el Senado de la República eh, y de estos grandes líderes que uno viene de ser presidente de la República y el otro pues eh, está aspirando Así que creo que ese tema constitucional eh, va, va a encontrar eh, pues, mucha oposición, ¿no cierto? Es que va a encontrar oposición en la parte política que decide. Compadre, hay poderosamente algo, algo en todo este proceso que uno debe de sopesar más que todo, que es lo que a uno entiende prudente. Mi compadre, 2022, 2023. 2024 elecciones estamos a tiempo para poder llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de acercamiento en todo este sentido porque veo el tiempo bastante corto yo si hay voluntad política hay tiempo si hay voluntad política, ahora si se vuelve en tema eh, que vas a ver entre contradicciones entre unos y otros pues entonces no se va a aprobar, el tiempo no va a dar pero creo que eh, ahora ahora eh, es el tiempo, porque la campaña política no ha empezado en, en, en lo que es atinente a lo que establece la norma, la ley, la campaña política, estamos en campaña política, yo estoy viendo todos los días a candidatos que están en la calle sí, y están sí. trabajando, y de hecho eh, haciendo reuniones y más hay una sentencia ahí que dice que en la pre-campaña se puede hacer, o sea, sí. eh, si se ha facilitado más, yo creo que la campaña va a empezar antes de tiempo, antes de lo que es la proclama de la Junta Central Electoral. Lo cierto es que sí. Entonces, ahora... Discúlpeme, ¿cuándo tiene previsto la Junta proclamar ya la No, no, es, es, no eso es un, es un... La Junta lo que hace es un calendario, sí. pero lo proclama en virtud de la ley. De la ley. De la ley de, de 33.18. Okay, Eso es así. Es un calendario que la Junta elabora preelectoral, entonces se, se lo notifica a los partidos, y ahí la Junta elabora ese cal cal calendario... Y entonces van dando las pautas y los pasos. Así okay. es. Estamos hablando que mientras no se publique, se notifique este Pero calendario. no es ahora, ¿no? No es ahora. No, no, ya para el próximo año. Para el próximo para el próximo año. Así 2023. Es así. 2023, así es. Excelente. Entonces, compadre, ya en. Porque este... ya octubre, perdón, empieza la pre-campaña para los partidos políticos, exactamente. Así es. Ok. Algo muy importante ahí, pero de manera muy breve, porque sé que ya el tiempo es corto. Los procesos de reconocimiento o afiliación de nuevos partidos políticos, ¿hasta cuándo están permitidos? ¿O un con... año antes de las elecciones. Es has... decir, un partido político, un partido nuevo que sí. desea eh, reconocerse o tener personalidad jurídica en la Junta Central Electoral, debe, según la ley, debe hacerlo un año, no, depositar todo para que la Junta, un año antes de las elecciones, tiene que hacerlo un año antes. El que lo hizo después pues entonces se queda para la próxima. No puede que hacerlo ya, entonces eh, el plazo está, eh, pues está caduce, eh, caduco un plazo ya que no, no la Junta Todo, toda organización nueva sí. tiene que ir trabajando de ella para, puede hacerlo ahora, porque un año antes no tiene tiempo, un año antes, ir trabajando para que la Junta Central Electoral pueda reconocerle, llevar todos los todo lo que le pide la Junta eh, o sea los locales preparados la la matrícula de su sí. dirigente, todo, o sea, todo lo, o sea, lo, lo que establece la Junta Central Electoral tiene que ser el plazo es un año antes. Si no lo hace un año antes, pues no tiene ninguna posibilidad de que sea reconocido ante la Junta Central Electoral. Muy Así bien, es. mi compadre, vamos a dejar pendiente ese tema para la próxima intervención suya. Nosotros hablar de los procesos de afiliación o creación de nuevos partidos políticos, porque sé que a raíz de lo que bien usted ha explicado, de que la campaña será muy activa, sé que muchos partidos, muchas nuevas organizaciones estarán haciendo intentos de ser reconocidas como partidos políticos. ¿Qué le parece? Así ahí le diremos exactamente todos los requisitos de la Junta Central Electoral para reconocer nuevos partidos político. ¿Cuáles son los requisitos? El porcentaje que tiene que tener esa nueva organización en formación de partidos políticos. Hay mucha hay mucha mucha gente diciendo, hablando de partidos, sí. el partido tal, pero en verdad no tiene personas jurídica Mucha gente hablando de partidos, que sí. tienen partidos, y no es así. Los partidos políticos están reconocidos en la Junta con personas jurídica y mucha gente le pone un nombre a una organización a cualquiera y dice mi partido, el partido tal, y no es así. O sea he visto muchos, de hecho, candidatos ¿Sí? hablando de eso. Vamos a hacerlo la en la próxima intervención suya, vamos a romper el mito y a desmontar Santos. <risa> Hay es. muchos vendiéndose como dueños de partidos y candidatos presidenciales y no es así como usted has dicho. ¿eh? Así es, eso es lo correcto. Entonces, compadre, nos reencontramos ya en la próxima. Bueno, ¿eh? bueno pues, feliz noches a todos y si Dios permite, la próxima semana estaremos con ustedes. Bendiciones. Nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato. Hoy como de costumbre la visita del licenciado Lenín Francisco para hablar con usted de interesantes temas en el ámbito migratorio. Nos vemos en un minuto.